Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, estamos concluyendo ya la semana, este día viernes, vamos a ponernos en la presencia de Dios, la oportunidad para que le demos gracias a nuestro Señor. Vamos a pensar en todas las bendiciones, en todas las cosas bonitas, bueno, a veces también hay cosas no tan bonitas, no tan agradables, pero que son necesarias para nuestro crecimiento. El Señor cuando permite algo, lo permite para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo de la voluntad. Para publicarnos también, Señor, gracias por todo, gracias por todo lo que nos das, por todo lo que tienes en nuestras vidas. Amén. Nos ponemos en tu presencia santa, Señor. Amén. Bueno, el viernes vamos a meditar, tres hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parada: el reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar a al esposo. Cinco de ellas eran necias, y eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, dejaron el aceite. Cambió las sensatas y se llevaron las luces de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y a medianoche se oyó la voz que decía: Llega el esposo y salí a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: Dadnos un poco de vuestro aceite y se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron. Si acaso no hay bastante para vosotras y nosotros, mejor es que vayáis a la tienda y lo Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraban con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde también llegaron las otras doncellas diciendo: Señor, señor, ábreos. Pero respondió: No los conozco. Por lo tanto, velad y no sabéis el día Bueno, mis queridos hermanos, esta parábola vuelve a ponernos sobre el final de los tiempos. Estas mujeres que están esperando a su Señor, a su, a su esposo, y que pues al final no están preparados, lo mismo puede pasarnos en la vida. Distraernos de tantas cosas, tantos quehaceres, tantas idas, venidas, al final no están preparados. Y cuando llegue nuestro Señor, se que cada día, al finalizar la jornada, podamos decir, ahora el Señor, puedes dejar a tus siervos en paz, porque mis ojos han visto a San que cada día, con la misión cumplida, vamos a decir a Cristo Señor, En vela, mis queridos hermanos. Atentos a la espera del El Señor los bendiga, los guarde y los premios. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.